¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal El día de hoy tenemos acá un Samsung A01 Core La cual está bloqueada por cuenta de Google Y les vamos a enseñar un método muy importante para solucionarlo Este es un nuevo método gente ya que la, la seguridad está actualizada Tenemos la seguridad 1 de julio de 2021 gente para este equipo entonces Que está bloqueado por cuenta Listo, primero gente hay que conectarse acá a una red wifi para hacer el proceso ya no nos funciona el método del que teclado gente, ya que aquí vamos a hacer otro, otro método y espero que les guste. Listo, acá como primer punto nos vamos a conectar a Wi-Fi como siempre lo hemos hecho gente para hacer el proceso. Entonces vamos ahí a conectarnos a Wi-Fi. Una vez que nos conectemos gente a Wi-Fi pues vamos a ir hacia la pantalla del inicio y lo que vamos a hacer acá es un pequeño truquillo que nos va a funcionar vamos a presionar gente acá en el costadito rápidamente con el dedo cuando lleve a configuraciones vamos a volver hacia atrás vamos a dar clic gente y nos tiene que quedar en las opciones de wifi, listo, acá no vamos a tocar el wifi que estamos conectados, vamos a coger otra red, por ejemplo el segundo listo gente acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una captura con el botón de bajar volumen y power juntos Listo, ahí se hizo la captura, lo que vamos a hacer acá es dar clic en este donde está como un código QR Y te llevará a esta opción para que escanees Pero que va a hacer acá tu gente, lo que va a hacer es dar in, bot, en la fotito, un clic Y te va a llevar a esta opción de acá Y en la parte de abajo como te puedes ver tenemos acá la opción de la captura Vamos a ir a tres rayitas en la parte de arriba Vamos a presionar galería un buen momento Listo, ahí te va a abrir la aplicación, la información de la aplicación Listo gente, acá vamos a ir a donde dice accesos Acá lo tenemos, accesos Y acá te llevará A una opción donde dice permisos de la fp Listo, acá lo que vamos a hacer Es estar en la lupita y buscar lo siguiente ¿Qué vamos a buscar acá? Vamos a buscar Google Chrome Entonces por eso vamos a colocar nombre Chrome ¿Qué pasa gente? Que nos estamos dando cuenta Que no, no nos está apareciendo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir hacia atrás Nuevamente y vamos al buscador nuevamente Ahora sí vamos a buscar el Chrome. Vamos a esperar un ratico gente. Un momentico. Listo, ahí se nos apareció. Vamos a abrirlo. Y acá te va a llevar a la información de la aplicación. Lo que va a hacer aquí dar en la parte de abajo izquierda, abrir. Ahí se nos da Google gente. Y lo que vamos a hacer es aceptar y continuar. Siguiente, no gracias. Listo gente. Ahora sí ya estamos acá. Entonces lo que vamos a hacer acá, una vez que estamos en Google, la idea es llegar a Google. Vamos a buscar la página de GCM Neo FRP. Listo, buscamos acá lo tenemos. Ahí lo tenemos la página. Abrimos la primera opción. Listo, ahí te va a lanzar un menú, gente. Pero lo que vamos a hacer nosotros es descargar de acá tres aplicaciones que tenemos acá. ¿Cómo lo vamos a descargar? Vamos a dar clic nada más sobre cada aplicación que vamos a descargar. Por ejemplo, yo voy a descargar acá la Quichocut Maker, el botón amarillito que está con un índice el de acá. A ver, vuelvo a repetirles el de ahí, Quicho Cut Maker, aceptamos y descargamos, listo. Ahora vamos a buscar la otra opción que sería Remote GCMH. Yo les voy a mostrar por acá, gente, cuál es la aplicación que vamos a descargar. Entonces, acá, gente, vamos a buscar el Remote que lo tenemos en la parte de acá. Lo damos a aceptar y lo damos en descargar, listo. Hasta el momento estamos descargando ya dos aplicaciones, tanto con la Quicho put Maker y el Remote. Listo gente, una vez que hayamos descargado esta aplicación vamos a ir a buscar la otra aplicación que es la parte de acá, esta aplicación que es donde está el icono de Hill Look más arribita con un candadito y un drenaje de color celestito. Seleccionamos y descargamos también esta aplicación, aceptar. Listo, una vez que hemos hecho eso vamos a ir a otros puntillos en la parte de arriba, descargar, descargas y acá nos va a abrir todas las aplicaciones que hemos descargado vamos a empezar a instalar Remote como primera APK gente acá configuramos acá activamos esta opción vamos atrás e instalar listo, vamos a instalar entonces Remote como primer primera aplicación del proceso esperamos que se instale gente y lo vamos a cerrar no vamos a abrir esta aplicación, solamente vamos a cerrarlo esperamos ahí entonces que se termine el proceso de instalación para continuar con el proceso esperemos, ahí gente, nos está tardando un poco pero es cuestión de tener paciencia este método está comprobado y sí nos va a funcionar gente. listo, lo damos en listo ahora vamos a la parte de arriba donde dice kick settings apk es la aplicación, lo vamos a instalar también gente instalamos entonces, esperamos que termine el proceso de instalación listo, y esta aplicación si sí, no lo vamos a cerrar sino que lo vamos a abrir gente listo, una vez que nos abra nos va a abrir un menú de ajustes rápidos que dice, vamos a ir donde dice ajustes de sistema en la parte de abajo y te va a llevar a configuraciones del teléfono, acá vamos a hacer un dato muy importante vamos a ir a aplicaciones y notificaciones acá vamos a todas las aplicaciones vamos a buscar google play service o sea, vamos, acá lo tenemos, o servicios de google play también puede ser, normal gente y lo vamos a desactivar desactivamos y vamos a volver hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás y acá nos vamos a ubicar en los mismos ajustes acá lo vamos a dar en cuentas en la parte de arriba cuentas, añadir una cuenta y lo vamos a poner de google listo ahí ya lo vamos a dar acá donde dice continuar ahí nos dice que está fallando gente normal lo vamos a aceptar si es que le sale algún error acá en remote le van a dar clic en un costadito nada más y listo acá vamos a colocar nuestra cuenta entonces colocamos nuestra cuenta vamos a colocar nuestra cuenta entonces ahí colocamos el correo y vamos a colocar la contraseña damos en siguiente, acá nos dice que está mal, vamos a probarlo nuevamente, listo vamos a dar en siguiente y ya se nos inició le damos en aceptar, listo esperamos entonces, listo ahora si sí vamos a volver hacia atrás, vamos a volver hacia atrás entonces, acá le damos a un costado, vamos a volver hacia atrás, A dar a cuentas acá en este caso no nos ha iniciado creo la cuenta de google vamos a ir hacia atrás hacia atrás vamos a dar clic acá lo vamos a habilitar esto opciones en habilitar aquí le damos en activar vamos a ir acá accesos nuevamente buscamos en la parte de arriba gente vamos a buscar chrome nos vamos a navegador nuevamente lo abrimos este es un nuevo método gente ojo vamos a las tres rayitas vamos en descargas y como nosotros habíamos descargado listo ya vamos ahora si vamos a instalar a Quicho Putmaker es una aplicación. Si es que por ahora no regresa, gente, la vamos a instalar. Esperamos un momento ahí, gente, para que se instale la Quick Chocolate Maker. Una vez que se instale esta aplicación, no lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a abrir. Listo, lo abrimos y te va a abrir un menú. Le aceptamos acá y esperas que cargue todo el menú necesario que tenga acá. Estas opciones, vamos a esperar entonces y vamos acá a buscar gente la opción configuración de android esperamos entonces, este es un cargador de arranque a ver si acargo todito, vamos a empezar a buscar configuración de android acá lo tenemos, configuración de android pero esa no es la opción que, ten, que nosotros necesitamos vamos a buscar entonces configuración de android Vamos a probar a ver con la opción de acá Vamos a buscar configuración Listo gente, acá como tú puedes ver si buscas En configuración te va a aparecer dos opciones Una opción que no tiene icono Y una opción que tiene un icono de una flechita de un circular Pero lo que vas a dar es en esta opción de acá gente Donde dice con Google Android Setup Wizard En esta opción listo lo vamos a dar ahí entonces y se nos va a pegar un menú listo entonces una vez gente que les haya abierto ya ese menú de configuración vamos a ir hacia la opción última y donde dice acá configuración de android con google android setupwizard.com vamos a presionar la última opción entonces acá lo pueden ver que yo luego voy a seleccionar esta opción y lo vamos a dar en la opción pruebe Listo, gente, ahí vamos a esperar un momento entonces y el equipo va a empezar su configuración sin ningún tipo de problema. Esperamos un momento nada más. Esperamos un momentico acá entonces, esto debe tardar unos segundos pero hay que tener paciencia. Ahí dice pronto podrás completar la configuración de tu Samsung A013M. Listo, esperamos entonces. Esperamos un momento gente para que se nos configure el dispositivo, hay que tener paciencia en este punto como les dije si les va a servir es cuestión de realizarlo con paciencia nada más el proceso y si nos va a servir gente, esperamos ahí un momentito entonces para que se empiece a configurar el equipo. en este caso está desactivado la opción comenzar lo vamos a esperar nada más ahí nos dice que está preparando la configuración esperamos gente entonces gente que en este punto no van a tocar nada porque el teléfono se va a configurar solito como ustedes pueden verlo ya se nos configuró y se nos ha llevado a la pantalla de inicio entonces ya estaría listo este equipo ahora solamente vamos a hacer un restablecimiento de fábrica o si ustedes pueden eliminar nada más la cuenta de Google y eliminar las aplicaciones que hemos instalado como Remote y otras aplicaciones más por ejemplo yo voy a eliminar acá la cuenta cuentas y elimino mi cuenta listo gente eso sería todo entonces en cuanto al hacer 1 nueva seguridad. Nos vemos en un próximo video.